Buenos días, caballero. ¿Cómo está? Buenos días, sí, señor. Dígame, ¿en qué le podemos servir? Caballero, es que la computadora está como un poco lenta. Y cuando lo utilice, me apaga. Así usted me hace el favor y me la revisa. Mm, ya, amigo, listo. Vamos a mirar a ver qué tiene, ¿vale? La revisión no tiene ningún costo, ¿ok? Ah, bueno, ya. Me hace un favor y me espera cinco minutitos ahí en la sala de espera, ¿vale? Ah, listo, gracias. Listo. Caballero. Ya le encontré el problema. Hay que optimizar el sistema y limpiarla con el antivirus. Ah, ya. ¿Entonces vengo mañana por ella o qué? No, tranquilo. Tengo una esperita, que ya se la reviso y se la entrego para que se la lleve para su casa, ¿vale? Ah, bueno, señor. Perfecto. ¿Señor? Ya la computadora queda optimizada, lista. Ya está lista para que la uses. Eh, yo por este trabajo te doy seis meses de garantía, ¿vale? Ah, bueno, señor. ¿Qué se le debe? 45 mil nomás, caballero. ¿45 mil? ¿Cómo así que 45 mil, viejo? Si el día de trabajo está en 30 mil, ¿usted me va a cobrar 45 mil por 15 minutos de trabajo, viejo? Caballero, no solamente son 15 minutos de trabajo. Usted tenía la computadora dañada y buscó la ayuda a un profesional. Yo solamente le estoy ofreciendo mi experiencia y mi estudio, nada más. ¿Cuál experiencia, viejo? Yo mi plata me la tengo que ganar al sol. Mi plata no se la voy a regalar a usted, usted verá qué va a hacer. Caballero, yo también sé que es trabajar al sol. Yo tuve que estudiar dos años para poder estar aquí. Y con toda la plata que recogí trabajando al sol, pude pagar mis estudios. ¿Qué va, hombre? ¿Usted qué va a saber trabajar? Usted Lo que le gusta es quitarle la plata a la gente. Le va a dar 10 mil pesos por el trabajo, que eso es lo que vale. Esto es lo que vive un profesional a diario. Son muchos años de estudio y de sacrificio y son muy pocas las personas que valoran el conocimiento. Familia, si queremos respeto, hay que aprender a respetar. El conocimiento es una inversión que debe ser respetada. La ignorancia es no respetar el trabajo que otra persona con mucho esfuerzo ha logrado conseguir. Y si buscas éxito, Deja de mirar el platajeno cuando estás almorzando. Soy TJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.